¿Quién eres tú para no ser grande? Tú. La brillante imaginación de un niño y los poderes de un dios antiguo. ¿Quién eres tú para ser corriente? Tú. ¿Capaz de volver a la vida? ¿O retar a la muerte? ¿Quién eres tú para asustarte? Tú, que eres capaz de ser juez o jurado, de acumular vidas infinitas. ¿Quién eres tú para ser esclavo del pasado? Tú, que puedes surcar el tiempo como los océanos y reescribir la historia con una sola palabra. ¿Quién eres tú para ser anónimo? Tú, cuyo nombre debería estar en boca de todos los que te aman y los que te odian. ¿Quién eres tú para no ser grande? ¿eh? Si no crees en ti mismo, el mundo tampoco lo hará. Pero eso no va a pasar. 嗯 <laughs>